Muchas gracias, presidente, Señora Catalá, le anuncio que desde nuestro grupo parlamentario vamos a votar en contra de, de su moción. Y vamos a votar en contra porque ahora se lo argumentaré por, exactamente por el, por el punto número, número 3 y le explico. Eh, bien, actualmente el punto número 3 dice aceptar las recomendaciones y sugerencias del síndico de Greuges, es de, de decir, a, e, incorporarlas. Todas las sugerencias que él, que él diga. Actualmente el sindicato de gruchas es el señor Cholvi. El señor Cholvi estuvo durante el régimen franquista eh, como funcionario de la Administración General del Estado. Fue inspector extraordinario del Ministerio de Educación, fue censor de la Televisión Española. Eh, ...fue senador, diputado nacional, diputado autonómico... ...vicepresidente de los Coros Valencianes... ...siempre por el PP, partido que fundó... ...pero que evidentemente dejó su afiliación a él... ...para convertirse en el Sindic de Greuches... ...que no voy a, no voy a ser yo la que, la que diga su imparcialidad... ...como Sindic de Greuches... ...pero puede haber gente que lo piense... ...puede haber gente que lo piense... ...entonces, eh, quería enseñarles, quería enseñarles unas, unas fotos... ...unas fotos de una exposición... ...que hice la Unión de Periodistas... De, ...en el Mubin, esta es una de ellas... Esta es otra, esta es otra, que les sonará a todos, y esta es otra, el poder trajeado y el, y el poder descamisado. Bien, eh, pasó una cosa en el 2010 que censurada una exposición en Valencia por mostrar varias fotografías del caso Gürtel. Y el Cindy de Grouches, ante las quejas, lo que hizo es: el Cindy de Grouches respalda la censura a la exposición fotográfica del Mubin. Bien, no sé si usted estará de acuerdo o no con, con, esta, con esta acción que, que realizó el Cindy de Grouches, a la cual sí que se, le hizo, que se le hizo caso, pero lo que pasó aquí es que en 2010 un dirigente político censuró una exposición democrática porque querían borrar la historia de la historia Gürtel. Y bien, usted ahora mismo se está, está exigiendo que se acepten todas las recomendaciones del, del Cindy de Grouches. En este caso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se aceptase y sí que la aceptaron. Pero igual podrían haber aceptado otras que no aceptaron y que sí que les sugirió el SENDE de Gruches durante 20 años de gobiernos, que son las siguientes. Y les voy a poner algunos ejemplos. El SINDI revela que el Consejo desoye cinco de sus 13 recomendaciones sobre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística ante 2.374 quejas para que sea más transparente los procesos. El síndic de Grouches también les aconseja los pufos del PP valenciano uno a uno, según los informes tapados de la Sindicatura, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz, Fórmula 1, podría seguir muchos. El Sindic clama contra los recortes porque hay casos que dan ganas de llorar. Esto es una recomendación que les hizo. También acabar con los barracones. El Sindic de Grauches de la Comunidad Valenciana exige al Consejo que revoque las denegaciones y pague las ayudas de viviendas de suciación, además que priorice. Señora Catalá, que usted lo ha dicho aquí hoy, la ayuda a los dependientes. Este el Sindicato de Greuches se lo pidió a ustedes y no lo hicieron. Y es que usted estuvo como consellera de Educación. Y es que el Sindicato de Grouches también le hizo a usted algunas recomendaciones. Y es que usted no las puso en marcha. Y le voy a decir simplemente, simplemente una. La Sindicatura de Cuentas ha avalado el informe de la Intervención de la generalidad que reveló, que reveló el descontrol del cobro de actividades extraescolares y el comedor en la escuela concertada. Al final de su legislatura, al final de su consellería, se cobraba, se cobraba en las concertadas cuando la enseñanza debía ser obligatoria. El síndic de Greuches se lo dijo que pusiese medidas y usted no hizo caso. Para finalizar, para finalizar eh, nuevamente estamos aquí debatiendo, nuevamente para que ustedes intentan sacar, lo único que intentan sacar de este tema es rédito político. Me parece alucinante, de verdad, que vengan a exigir cosas que ustedes han estado incumpliendo muchísimo tiempo. Que yo no estoy de acuerdo, que de ahí la separación de, de poderes legislativo y ejecutivo. Que yo no estoy de acuerdo con lo que usted pide, pero es que usted lo está pidiendo y usted no lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Catalá, Muchas gracias, presidente. Bien, señora Oltra. y señora Catalá, perdón. Eh, ¿Sabe qué pasa que durante su intervención, yes. hasta, el minuto... Gracias. hasta el minuto número cuatro, no ha hablado de lo, que, de lo que veníamos a hablar hoy aquí. Usted presentó una interpelación, además, eh, del centro de Monteolivete, que ahora ha cambiado completamente, ha a derivado a otra cosa, que es lo que se, se recoge en, en la moción. Usted, usted verá. Y usted no ha, hablado prácticamente, no ha hablado prácticamente del asunto que nos ocupa hoy, y es su defensa, y es su defensa, porque no tiene nada que decir, porque usted viene aquí a sacar rédito electoral. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con este tema? Segundo, segundo he de reconocer que tiene, que tiene una habilidad, de verdad, y se ha de reconocer que tiene una habilidad para no hacer una cosa durante mucho tiempo y venir aquí y tener la cara de exigirla, de exigirle y que se haga. Eh, es una habilidad, yo, lo, yo, no podría hacerlo, yo no podría hacerlo, porque yo puedo subirme a esa tribuna, yo puedo subirme a esa tribuna... Yo puedo subirme a esa tribuna y puedo equivocarme en la manera de hablar. Puedo equivocarme porque yo no estoy acostumbrada a esto. Yo no, yo no pretendo de esto hacer mi profesión política, no como muchos de vosotros. Y puede... Señorías. Sí. Señorías. Señorías. Disculpes, diputado. Señorías, demane silencio y respecte para la oradora que está los uso de la palabra. Demane silencio y respecte. Disculpe por Gracias. Hay que ver lo nerviosos que se ponen cuando les hablo de este tema. ¿Por algo será? Sí. Entonces, seguimos. Bien, eh, yo, no sería de hacerlo y yo, yo no sería capaz de hacerlo. Yo puedo equivocarme. Cada una de las noticias que he dicho, cada una se refería al síndic de Greuches, no de Contes. Está aquí. Me he equivocado si he dicho en alguna ocasión síndic de Contes. sé sí, era de Greuches, que es a lo que se refiere su, su moción. Y también, si me he equivocado en el nombre, en el nombre del, de, del museo, pues también ha sido por, por, por, por nervios. Pero eso no quiere decir que ni quiero la habilidad que ustedes tienen ni la voy a querer nunca, nunca. Usted aquí dijo un día, hace poco además, en una intervención de menores que, bueno, aquí estamos, estamos asistiendo. ¿Cómo esta vez se convierte en un circo? Para mí esto no es un circo, para mí esto es una cosa muy seria. Repase el diario de Sesiones. ¿Por qué? Lo dijo, le traicionó subconsciente. Es buena, normalmente no comete errores, pero ahí sí que cometió. Yo aquí me tomo las cosas muy en serio y yo no vengo aquí a hacer ningún circo. Si ustedes lo hacen es, es su problema, han dado muestras, muestras de ellos. Acabo y finalizo. Eh, ustedes una vez más aquí están haciendo rédito político, uso partidista de una situación. Hemos hablado muchísimo de este tema, hemos hecho muchas propuestas todos. Y de verdad les pido, por favor, que paren ya, porque no se... Ha hecho, por favor. Señora eh, María José Ferrer, ¿no te poste la palabra? Es que eso no es imposible, ¿Se ¿pueden continuar? ¿Pueden continuar? demanes silencio, disculpe la interrupción, te poste la palabra. Es que se creen algunos que las, estas instituciones aún son de, de ellos. Bien, eh, no son más que niños, no son más que niños tremendamente marcados por la vida, y, y les pido, por favor, que dejen de utilizarlos para sacar rédito electoral. Muchas gracias. Muchas gracias diputada.